Comentarte algo, mi nombre, bueno, antes que nada, mi nombre es Melky Hernández, comprometido con tu triunfo, y la verdad quiero comentarte algo, ¿sí? Mira, sinceramente, hace tiempo atrás hemos venido platicando sobre lo, el emprendimiento, ¿sí? Y quiero continuar con esto para que decirte algo que, que sinceramente, muchas veces nosotros pensamos que esto es tan sencillo. Y sí, es sencillo en realidad, pero cuando tú te apegas a un sistema, a un sistema donde tú te capacitas, tú te sigues eh, instruyendo, porque mira, recuerdo una ocasión en una, unas palabras de un libro que me decía: saca dinero de tu bolsillo, inviértelo en tu cerebro, y tu cerebro te va a enseñar cuántas veces vas a llenar tu bolsillo. Y sinceramente te vuelvo a repetir, algo que me ha, pues, me ha gustado esto, capacitarme para poder aprender, poder crecer, desarrollarme, ¿sí? Y, pues, mira, uh, hay personas que realmente es difícil que los pueda uno hacer entender que deben de invertir para aprender cosas nuevas, ¿sí? Pero, pues, es realmente, así es la vida, o sea... Así es el, el ser humano, difícilmente de que pueda entender, pero yo te digo que realmente el que tiene que ¿no? tener una competencia en básquetbol, en natación, en atletismo, tiene que capacitarse, tiene que entrenar una vez, dos veces, tres veces y sabe una cosa, eso es lo que es este emprendimiento. Tener que capacitarse emprender para poder ser grande, desarrollarse. Y la verdad yo te invito, yo te invito a que pues igual te capacites, te prepares para que puedas ser mejor ser humano, mejor persona, mejor eh, líder, mejor persona en sí. ¿Sabes por qué? Porque igual... Yo me recuerdo hace tiempo, yo era una persona muy tímida, muy reservada, de verdad, sinceramente. Y tú a hoy puedes decir, no es cierto, pero me hubieras conocido hace años. Pero te digo una cosa: realmente yo he invertido mucho en mi cerebro, porque anteriormente, es más, me daba. me temblaban las piernas. Todavía me tiemblan, pero ya no como antes. Y hoy te digo que gracias a Dios a ese emprendimiento que hoy estoy desarrollando Y gracias a Dios a, a que me han tomado de la mano Bueno, y más bien me he dejado guiar para poder desarrollar este proyecto Y te invito a que tú también te des la oportunidad Sinceramente esto es de equipo y estos equipos se desarrollan Pero dependiendo de cómo tú quieras, como tú quieras desarrollarlo, como tú quieras crecer pero vuelvo a repetirte, ven, te invito, y pues mira, pronto vamos a tener un proyecto, bueno, un seminario, y yo quiero que, invitarte, ¿sí? Mira, dame una llamadita, igual te digo una cosa, pronto nos vamos a estar mirando allá, ¿sale? Ok, eh, o un Face, o sea, Whatsapp, tal vez no, ¿verdad? Pero igual, puedes hacerlo, con todo gusto, y bueno, Esperamos vernos pronto y tomarnos la foto del recuerdo. Recuerda siempre eso. Que Merky está comprometido con tu triunfo. Hasta pronto.